Así se juega carajo señores Estamos felices, estamos contentos Yo sé que están igual que yo Y sean bienvenidos a el podcast de Canal 49 Edición post -temporada. Así es señores, estamos en post -temporada, Después de 18 eh, sufridas cardíacas y, y, y todo, lo como se le pueda llamar A la manera en que nos tuvieron los 49 la temporada regular Este... Pero estamos ahí, estamos en la postemporada, híjole, un juego, yo creo que para, para, para el recuerdo nuevamente, como estos juegos que nos siguen acostumbrados los 49, al menos desde que yo me acuerdo, ¿no? estos, estos 49 siempre nos hacen eh, pasar estos momentos eh, tan, tan, tan, pero tan espeluznantes, pero tan memorables, y esta victoria no es la excepción, ¿no? contra unos carneros que venían a, a pelear, ...por ganar la división y si sí la ganan, pero yo creo que la neta no creo que les sepa como les tendría que saber, ¿no? Ganar la división sabiendo que los 49 siguen siendo sus papás, pues no creo que les sepa mucho, ¿no? Se van en primer lugar del oeste, pero los 49 nos vamos con la barrida de los Rams un año más y ya van 6-0, ¿no? Eh, Sean McVay nomás no puede con Shanahan desde hace tres años... Y hasta la próxima temporada. O quién sabe si más adelante podrá tener otra oportunidad. Ah, híjole, señores, yo la neta es que eh, ahora sí estoy muy contento. No hace ocho días me decían. Este, híjole, Pablo, no te ves tan, tan feliz. No, la neta es que no. Eh, eh, se le ganó eh, a, a, hace ocho días aquí en atlanta Pero pues no, todavía como que no. Yo sabía que este iba a ser el bueno. Y miren, ahora sí estoy reposante y creo que los que estuvieron ahí en la plática postgame lo pudieron ver. Si no la vieron, pues métanse y van a ver mi cara de locura y este y ja, desenfreno total compartiendo con todos los que se metieron por ahí, señores. La verdad es que, híjole, qué felicidad. Eh, bueno, antes de que se me olvide, eh, saludar a toda la banda aquí en YouTube, no que ya están aquí viendo el podcast. Este, y a toda la banda en, en, en iBox y en Spotify que me están escuchando, que están escuchando este podcast. Les recuerdo que este lo pueden escuchar a, a veces antes que aquí en YouTube, ahí en esas plataformas. Pero bueno, nada, como, como verlo, eh, ¿no? de, de viva voz. Lo estamos viendo a través de la cámara, señores. Híjole, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, ya no sé qué más agregar. La verdad es que creo que todos presenciamos lo mismo, lo vivimos de la misma manera. Um, de, o sea... Creo que fue un partido, el partido, este, este partido contra los Rams fue un, fue un reflejo tal cual de lo que fue la temporada de los 49, ¿no? Así igualito, media temporada nefasta, media temporada muy buena, eh, eh, en algún momento en, ese, en el punto en el que íbamos 3 ganados, 5 perdidos, pues todos desanimados, como en, este, como en el primer tiempo de este juego, ¿no? Todos ya diciendo, no, pues ya, ya chafió, a ver qué, qué va a pasar, ya empezando incluso en, en aquella semana 7 a hablar de... Pues de, de, de, de escenarios posibles, de qué, qué se iba a venir, qué, si Shanahan se iba a quedar, si era viable conservarlo, si Garoppolo ya se iba, etcétera, etcétera. Eh, eh, en esta primera mitad, pues mucha banda ya bien desanimada, ¿no? Yo estaba leyendo por ahí que ya estaban hablando de la próxima temporada y que qué coraje perder por un solo jugador, ¿no? Y, y todas este tipo de cosas que, pasan, eh, que pasamos durante la temporada. Y luego viene la segunda mitad que, que pues, se rescata el partido, se saca con los riñones, este, con corazón, hay que decirlo, y, y con, mucho, con mucho esfuerzo del equipo, la verdad es que se, se salieron a partir el alma en la segunda mitad y esa fue la segunda parte de la temporada de los 49, ¿no? Pelear, pelear, pelear, sí, con errores, sí, con caídas, sí, con todo, pero al final no se rindieron y consiguen este boleto a la postemporada que creo que nos hacía muchísima falta, porque eh, no, pues no la veíamos venir, ¿no? Desde 2019 que llegamos al Super Bowl, 2020 fue una catástrofe y este año parecía repetirse y, y pues miren, 10 ganados, 7 perdidos, ¿no? Eh, queda demostrado que la división oeste de la conferencia nacional es la más fuerte de toda la NFL por el nivel de competencia que hay hoy. Este, pues con la derrota de los Rams, los Cardenales lo único que tenían que hacer para ganar la división era ganarle a los Seahawks Y los Seahawks le parten el queso a los Cardenales Y se ve que los Seahawks, eh, pues tal vez si hubieran jugado más consistente en la temporada Pues también podrían haber estado peleando algo ahí ¿no? Definitivamente la Oeste de la Nacional es, es, es una división en la que no cualquier equipo se quisiera meter a los fregarazos Y la prueba fehaciente es que tres de los cuatro equipos estamos en postemporada Carneros, Cardenales y 49 de San Francisco. ¡Qué bonito suena! La neta. <risa> Estamos en postemporada, señores. Miren, este. Híjole. Antes, antes, antes de que se me olvide <risa> y antes de continuar. Este. Se viene, se viene rifa. Voy, voy a rifar este. <risa> pues no reclamaron el cuadro de Montana, ¿no? Este. Por ahí, pues quien se lo ganó no, nunca me escribió, nunca me dijo nada. Entonces, pues ya. Se perdió la oportunidad, amigo. Y vamos a rifar este. Este cuadro de Joe Montana para miembros del canal, miembros del canal, señores, este, el próximo, qué será, el próximo viernes, este viernes, este viernes, vamos a hacer sorteo, este viernes vamos a hacer sorteo para que se lleven este cuadro de Joe Montana, miembros del canal nuevamente, y lo prometido es deuda, este hermoso cuadro, miren, ese es una chulada, está bien hecho, Está bien bonito que, que me regaló el señor Hugo Montero, también para toda la banda. Les dije, si llegamos a postemporada lo voy a regalar y este se va a ver bien bonito colgado en el, en el cuadro de su sala, de su cuarto, de su baño, de donde quieran verlo. También va para miembros del canal y también lo voy a rifar este, este viernes. Nuevamente van a ser dos ganadores. En primer lugar se va a llevar este cuadro, el primer lugar se va a llevar este cuadro. Está bien bonito, bien hecho. ¿no? Y el segundo lugar se va a llevar el cuadro de Joe Montana. ...van a ser dos ganadores miembros del canal... ...y el primer lugar... que diga ...y para suscriptores... ...porque no me han dicho... este ...híjole pues es que los suscriptores... ...también bueno... ...a los suscriptores miren... ...este vasito que ha estado aquí... ...en el, en el que, que me regaló Germán... ¿no? De, del Club 49ers México Oficial Chapters, al voy Germán, le mando un saludote. Este vaso de The de Faithful Then y Faithful Now se lo voy a regalar a algún miembro del canal. Ya les avisaré, pónganse buzos en las redes sociales, ya les avisaré en la semana cuál va a ser la dinámica para que un miembro... Ahí si no puedo hacer sorteo, pues son muchísimos, ¿no? Ya son muchísimos miembros, ya son muchísimos suscriptores. Entonces voy a hacer una dinámica y, y, y sobre esa dinámica, como la vez pasada, sobre esa dinámica, pues ya... Ya veré este, eh, quiénes son los, los ganadores Y de ahí hago un sorteo para ver un, un, un suscriptor Un suscriptor del canal Que también entran los miembros ahí Miembros y suscriptores Pueden llevar ese vasito Los cuadros solamente para miembros del canal no. Todavía están a tiempo de unirse de aquí al viernes no. Hay unos que me dicen que no los deja Y sí, ya sé que tiene ese problema YouTube No sé, no me han dado respuesta, no me han dado solución Tarda, cuesta trabajo Pero algunos es muy fácil, algunos no Pero bueno, este, todos los que todavía se puedan unir Ahí está este, y pues bueno, van a ser los regalos para la postemporada de este primer juego señores, porque nos enfrentamos a los Vaqueros de Dallas el próximo domingo en Prime Time, ya en la tarde-noche, ¿no? allá en el estadio de los Vaqueros. Híjole, no podía ser un juego más eh, chido para mí, porque ustedes saben que yo a los Vaqueros nomás no los trago, no los fumo y no los aguanto, entonces... Híjole, va a estar buenísimo este, este Wild Card. Y yo tengo mucha fe en que los 49 se lo pueden llevar. Porque para mí, para mí, con todo respeto, para la afición vaquera y para la afición eh, patriota, esos dos equipos son la, las mentiras más grandes de esta temporada en la NFL. Así que, vamos a ver qué tal se pone, señores, y a seguir apoyando. Pero bueno, a lo que nos truje, vamos a, a revisar rápidamente ¿no? este... Todo lo que pasó en, en, en el encuentro o lo que yo alcanzo a ver así de, de bote pronto, ya saben, revisando todas las unidades de, del equipo eh, y su desempeño más o menos de lo que alcanza a ver ya el jueves. Y el jueves vamos a hablarlo más de lleno. Este, este jueves va a ser un programazo ya edición Playoffs. Vamos a hablar de lo que fue este partido ya un poquito más a detalle. Vamos a, a, a va a haber Top 10. Ya de una vez les aviso, no va a ser Top 5, va a ser Top 10, porque hubo podría hacerse hasta un top 20 porque hubo muchísimas jugadas muy buenas de los 49ers y vamos a, a revisar, ya les voy a anunciar y les voy a explicar cómo va a estar cómo quedaron los juegos de playoffs que su, seguramente de aquí al jueves ya sabrán pero bueno, de todos les voy a hablar del playoff picture y vamos a analizar a los vaqueros de Dallas que son campeones de la división este de la nacional y contra ellos nos vamos a rifar en su casa viejas viejas, eh, viejas rivalidades con los vaqueros hay historia, hay rencor. El año pasado nos ganaron y esa la traigo atorado todavía, así como traigo muchas que nos han tocado contra los Vaqueros. Pero se reviven viejas, viejas eh, rivalidades, encuentros y agarrones de los 90 sobre todo, ¿no? Este, pero bueno, <ríe> empecemos, pues con el más odiado y más amado, el señor Jimmy Garópolo. Entonces, este, pues miren, lo de Garópolo es una primera mitad. Mala, pero en general del equipo Miren, Garoppolo tiene por ahí un fumble <risa> Pero es, es que el, el rival juega No es un manotazo que mete ahí muy oportuno El de los Rams justo al balón Garoppolo sí no cuida bien el Ovoide Afortunadamente lo recuperamos Pero es un drive que se va muy atrás no um, Luego viene una intercepción Que me parece que sea loca Garoppolo completamente la tira Y pues no a las manos Pero sí estaba ahí solo el, el, No había ningún 49 Y Garoppolo se vuelve a equivocar pero en general eh, Garópolo la primera mitad perdidón Ese último drive lo vuelve a conectar <coughs> Lo suelta Shanahan como hace 8 días soltó a Lance este, Lo suelta Shanahan y, y, y Garopolo responde Y acerca el balón para sacar tres puntos ¿no? eh, Y de ahí se viene un tercer cuarto fenomenal de Jimmy Garopolo. Un cuarto cuarto bien peleado de los carneros Pero al final ese drive de Garoppolo Valió cada maldito centavo de lo que se le pagó al menos este año eso es lo que queríamos ver de Garópolo, eso es lo que esperábamos. Ya lo había hecho, ¿no? Ya lo había hecho en, en, en, contra los bengalíes de Cincinnati, hoy lo vuelve a hacer. Y Garópolo eh, nos manda a, a, a tiempo extra, obviamente con todo el equipo, ¿no? Como les he dicho, no gana Garópolo solo, no pierde Garópolo solo, es un equipo. De repente todos los, los, los Jimmy Haters se, se, se, se, se, se borraron de las redes sociales, se borraron de, de, de Canal 49, ¿no? Y todos estos pseudoaficionados, porque no les puedo llamar de otra forma, estos pseudoaficionados que yo creo que ahorita se están retorciendo en sus, en sus sillones, en sus camas, en sus trabajos, porque yo no entiendo, parece que no les da gusto que ganen los 49. Yo creo que hubiera estado más felices si Garópolo se hubiera equivocado y por su culpa hubiéramos perdido. Eso es lo que estaban esperando, pero ¿qué creen, chavos? Se les cebó. Como hace ocho días a todos los que estaban esperando que Trey Lance jugara basura, se le cebó, chavos. Entonces, a todos los haters, qué chido que ganemos y qué chido que se queden con su corajote atravesado. A mí me da mucho gusto. Este, pero polo hace un muy buen juego. Se lleva más de 300 yardas. Sobre todo la segunda mitad, 311 yardas me parece. Un rating ahí de ochenta y tantos. Un touchdown, sí, dos intercepciones. no este, La segunda también es un pase malo porque va muy atrasado. ahí Jalen Ramsey, pues también es un gran esquinero. Este, y se lleva una intercepción acrobática ¿no? que le puso el drive a los carneros que casi parecía que con eso nos sacaban el juego este, pero en general lo sacó sacó la garra y miren yo a Garopolo, se los decía en la plática post -game, a Garopolo lo que le reconozco es, es, esta, es esta fortaleza mental física, porque juega con un dedo lastimado ¿no? que dijo, me estuvo doliendo toda la semana le estuvo doliendo y hoy lo dijo en la plática después del partido, me estuvo doliendo pero no importa, lo importante era ganar ha sobrepuesto al dolor físico y a la adversidad eh, mental de tanto hate. No nada más en México, en Estados Unidos y en muchos lados le han tirado mucho a Garópolo. Y eso nos habla de un hombre que tiene una mentalidad ganadora porque su récord lo dice y una mentalidad fuerte y que se sabe sobreponer y que lo que a él le importa es el equipo y no lo que digamos nosotros. Bien y bravo por Jimmy Garópolo. La verdad es que nos ayuda enormidades a ganar este partido y, y, nos, y nos metemos a la postemporada. La línea ofensiva, hay que reconocer el gran trabajo que hicieron. No estaba Trent Williams, que es nuestro, nuestro tackle izquierdo eh, Pro Bowl titular, eh, que ha dado una temporada. Así nomás porque nomás siempre el MVP se lo dan a los corebacks, pero Trent Williams podría haber estado nominado al MVP. Este, nos quedamos sin nuestra pieza más fuerte en la línea ofensiva, y aún así funcionó. Eh, le dieron mucho tiempo a Garopolo, sí se lleva tres capturas, pero le dieron tiempo a Garopolo para lanzar de repente en, en muchos drives y abrieron para que la ofensiva corriera para más de 100 yardas, ¿no? Colton Makovic, salvo esa que se le alcanza a ir Von Miller en el, en el penúltimo drive del, del tiempo regular, pero Colton Makovic hizo un gran trabajo bloqueando no a cualquiera en la mayoría del tiempo, sino al señor Von Miller, ¿no? Gran trabajo de Colton Mackovich, que del lado derecho no había funcionado. Y como tackle izquierdo, que me parece que es una de sus posiciones naturales, lo hace muy bien. Eh, Blake and Tomlinson, un juegazo. Alex Mack, jugando muy bien. Bronskill, por ahí un par de errores, un par de castigos, un holding y un offside. Pero en general bien, ¿no? Eh, y, y Tom Compton, que está, que está jugando muy bien en ese cierre de la temporada. Hasta me mandaron el dato en la, en la semana y lo estaba viendo. Es de los mejores eh, guardia, Tacles derechos calificados. Esta o las últimas semanas. <ríe> perdón, en la NFL. Entonces, bien la línea ofensiva. Una actuación muy buena. Y creo que, que responden en el momento preciso. No o hay un drive de San Francisco que prácticamente demolen a, a, a, a o muelen a los Rams por tierra, por tierra, por tierra. Que es cuando es el pase de Divo Samuel. Y este, híjole, que ¿Qué buen trabajo de la línea ofensiva, ¿no? Contra una frontal que miren no era cualquiera Floyd, Donald, Miller Aguase con lo que estábamos jugando Y eso es un, un tema bien importante um, Receptores abiertos Miren Brandon Ayuk es el mejor receptor del juego Estadísticamente hablando siete recepciones, ciento y tantas yardas pero la verdad es que hoy la, la revelación es Joan Jennings y creo que Shanahan lo sabe explotar. Sabía sabía perfectamente que, perfectamente que los Rams iban a estar clavados con Divo Samuel, con Brandon Ayuk y con George Kittle. Y el que quedaba suelto... Pues era el receptor 3, que era Joan Jennings, y lo sabe explotar perfecto. Y Joan Jennings responde con muy buenas trayectorias, con muy buenas manos, con dos anotaciones. La primera por ahí la malabarea, pero se la alcanza a llevar. Y un par de recepciones en escuadras afuera, que también para los que vemos que Garópolo no sabe tirar muy bien hacia afuera, tiró muy bien esos dos pases. Y Joan Jennings nos dio unas recepciones que nos salvó drives. Joan Jennings me parece que es eh, el jugador ofensivo del día de hoy. Bien por Joan Jennings y Divo Samuel, pues miren. Le pusieron a su mejor hombre enfrente casi todo el tiempo. A Jalen Ramsey, a, a Divo Samuel. Y Divo Samuel respondió. Y se llevó cuarenta y tantas por, por, por tierra. Y se llevó ochenta y tantas por aire. Y Divo Samuel es una máquina que las defensas creo que va a ser bien complicado que lo puedan parar. Divo Samuel también es un jugadorazo. Brandon Ayuk. El cuerpo de receptor es genial. George Kittle se llevó muy poquitas yardas. Diez yardas me parecen cinco recepciones. Pero sus trabajos de bloqueo fueron fenomenales. Al igual que Kyle Juszczyk, No, ahorita vamos con los corredores. Pero Kyle Juszczyk, Híjole, yo sigo enamorado de Juszczyk. Y la neta es que... Eh, ya saben que por ahí hay gurús, ¿no? O pseudo gurús en Facebook que decían que Juszczyk ya no servía. Te lo sico mano ¿no? La neta, va dedicado. Kyle Juszczyk es el mejor fullback de la liga. Y es la pieza fundamental en el ataque de la ofensiva en el sistema de Kyle Shanahan um, Corredores, el Aya Mitchell lo hace bien ¿no? Si bien no llega a las 100 yardas 80 y tantas, 85 me parece Pero pues bueno, ya impone O, o hace crecer más su marca Como el novato corredor de los 49 eh, con más yardas en su, en, su, en su temporada Valga la rebusnancia De novato entonces El Aya Mitchell responde también en los momentos eh, Precisos y saca muy buenos acarreos Pelea las yardas, se le vieron ganas Por ahí ya Michael Hasty participó En algunas jugadas o algún pase Por ahí que es donde me gusta que utilicen a Hasty Pases eh, cortos Y un par de acarreos que se deja ir El chaparrito y saca las yardas ¿No? Y pues Juszczyk, sus bloqueos señores, sus bloqueos lo que hace Juszczyk es, de veras, si quitamos a Juszczyk de la ecuación, de veras que esto, así como Samuel, es bien importante, Juszczyk es una pieza que a los 49 no le puede faltar a la ofensiva y hasta de equipos especiales jugó, ¿no? Este, te lastima a Wisnowski no hay un trancazazo que le meten en un regreso de patada de los de los Rams y, y tiene que entrar Robbie Gold a, a hacer los despejes y pues ahora de detenedor pues tiene que entrar Yuschek y lo hace genial y no es una cosa muy sencilla ¿eh? para los que nos tocó alguna vez intentarlo es, es, es mucha sincronización y alguien que no lo estaba haciendo lo hizo perfecto el señor Kyle Yuschek. bien por Juszczyk um, eso en general ofensiva me parece que una primera mitad sí bien desdibujada pero como saben lo veo dos veces y hay que ver que la defensa de los Rams salió jugando la primera eh, mitad, con, con un, con, o sea, disciplinados, intensos, fuertes, y, y parecía que sabían exactamente lo que iba a hacer San Francisco y lo detuvieron todo, ¿no? Todo y Shanahan parecía que no encontraba como por dónde. Pero la segunda mitad, eh, la ofensiva se transforma completamente. Algo se habló en el medio tiempo en el casillero. Algo pasó ahí. Alguien levantó la voz. Y San Francisco salió con otra actitud completamente diferente a jugar la segunda mitad del partido y el tiempo extra. Eh, a la defensiva. La frontal, bien. La frontal estuvo todo el tiempo soplándole en la nuca a Matthew Stafford. Que si bien también pues, da un juegazo hay que decirlo. no Menos yardas que Garó por los 200 y tantas. Pero sí tres anotaciones y dos intercepciones, ¿no? Dos intercepciones que este, una no la aprovecha San Francisco y con la otra se mata el juego. Cinco capturas. Los carneros no pudieron correr más que para sesenta y tantas yardas. Su ataque terrestre prácticamente no existió. La frontal, genial, la frontal de San Francisco. Y empiezan a aparecer nombres. Todos, ¿no? Antes era Wagner y Bosa. Ahora están apareciendo Arden Key, eh, Kevin Gibbons, está apareciendo Arden, este, DJ Jones, Ari Armsett, Nick Bosa. Todos están apareciendo todo el tiempo y eso habla de una frontal que se está solidificando y, y que está sustituyendo a lo mejor la ausencia de un jugador fuerte como lo era de Forrest Bogner o, o, o de lo que esperábamos de, de, de este D. Ford. Con gente talentosa y gente que se está comprometiendo con, con el trabajo en equipo. Vi en la frontal de San Francisco, me parece que es la unidad que rescata al equipo, ¿no? Si bien el perímetro estaba perdido, Emmanuel Mosley por ahí lo quemaron un par de veces, pero pues es que bueno, Copper Cup, ¿no? Y, y este... <coughs> y Ambry Thomas, empieza a crecer el muchacho, empieza a hacer mejor las cosas del muchacho. Tanto que lo hemos criticado, tanto que lo hemos crucificado... Y miren, se lleva su premio con esa intercepción para matar el partido, ¿no? De hecho, los dos interceptan, ¿no? O sea, así. Emmanuel Mosley y, y, y, y Ambrey Thomas interceptan. Nuestras dos esquinas le interceptaron a los Rams. Ahí se las dejo de tarea. Jack eh, y Jimmy Ward, bien. Jimmy Ward perdido, ¿no? En la, en la, ¿Qué fue la, la, segunda, la primera o la segunda anotación de los Rams? La primera, que se la juegan en cuarta. Se clava, no sé para qué se clava y se deja solo a la ala cerrada. Pero fuera de ahí, Jimmy Ward también juega bien. El está muy bien. Por ahí vía a Ufanga ya entrando en algún snap. Y en equipos especiales. Qué bueno que esté de regreso Ufanga. Nos va a ayudar mucho. Sobre todo contra los vaqueros que tienen un coreback movible. Pero bueno, ya hablaremos de eso el jueves. Entonces el perímetro responde. ¿no? Si, si lo queman, si le hacen daño. Si Copper Cup, pues es imparable. Y parecía increíble. Decía uno. Si sabemos que va a ir con Copper Cup. ¿Por qué dejan solo a Copper Cup? ¿Por qué lo mandan en personal? Y miren, no estuvo Keegan Williams. Kagan Williams es nuestro es nuestro esquinero níquel y él es el que iba a tener la mayor parte del tiempo la asignación de Copper Cup y el que se tuvo que rifar todo casi todo el tiempo fue Dante Johnson y pues esperaba que Copper Cup lo iba a hacer pedazos y lo hizo, ¿no? Afortunadamente tampoco el suficiente como para matarnos. Um, pero el perímetro bien, los linebackers bien Fred Warner bien, Fred Warner intenso Fred Warner siendo el líder, moviendo piezas en, en, en, en, en, en el pre-snap, moviendo a los linieros acomodando a los safeties hoy Fred Warner se vio como el líder que, que nosotros conocemos. Y el Pro Bowl que fue hace un año. Lástima que este año no lo alcanzó. Bajó su nivel, hay que decirlo. Pero jugó Fred Warner hoy como el Pro Bowl que conocemos. Bien por Fred Warner. Drew Greenlow regresa. Si bien tiene buenas, eh, un buen juego. Se equivoca un par de veces. ¿no? Se equivoca con un face mask. Que ya era innecesario. Y se equivoca con un golpe al casco. Que también nos cuesta yardas. Y por ahí le perdonaron un azotón. Creo que salió con una intensidad errónea. Drew Greenlow. Y nos pudo haber costado más sus errores, pero bueno, fue su regreso. Por ahí estuvo Flanagan Falls, que me parece que también cumple, lo hace bien, no se ve mucho, pero lo hace bien Flanagan Falls, sobre todo eh, eh, contra el ataque terrestre, bajando bien, cubriendo y cerrando huecos en el segundo nivel. Entonces, en general, la defensa me parece, sí la ofensiva saca los puntos necesarios, pero la defensa se rifó, la neta la defensa hizo lo que pudo, la neta la defensa mantuvo al, al equipo dentro del partido en momentos bien cruciales y, y, y en general como equipo se gana, se gana como equipo, ¿no? Quien me venga a decir que ganamos por Jimmy Garoppolo está completamente equivocado. Y si hubiéramos perdido y me hubieran dicho que perdíamos por Jimmy Garoppolo también estaban completamente equivocados. Les repito, es un deporte de, de, de, de conjunto y se vio hoy, que les quede claro, se gana y se pierde en equipo. Y hoy se ganó en equipo, se ganó en todas las unidades. Equipos especiales, Robbie Gould, bien, metió dos goles de campo que se le requirieron y todos los puntos extra. Bien Robbie Gould. Eh, Wichnowski quizá lastimado vamos a ver qué pasa lo vamos a necesitar en postemporada espero yo que haya sido nada más que hay medio contusión protocolo y esté listo para el juego de postemporada que es lo más probable um, y les repito tuvimos ausencia a Trent Williams tuvimos ausencia de kagan Williams los dos Williams que son bien importantes tanto en ofensiva y defensiva no estuvieron y enfrentar a un equipo plagado de estrellas como son los Rams y los, las dos oportunidades de ganarle es una cosa de verdad eh, genial, impresionante de los 49 miren, Copper Cup, eh, Jefferson, Odell Beckham, Matthew Stafford, Von Miller, Aaron Donald, Jalen Ramsey, eh, eh, Floyd, um, tienen, un montón, tienen un montón de estrellas los Rams en todos lados, es un equipo plagado de estrellas. Eh, Sean McVeigh armó un trabocote y lo derrotamos las dos ocasiones. Entonces, miren, los 49 si fueran más consistentes, si fuéramos más consistentes durante los cuatro cuartos, ni siquiera hubiéramos tenido que haber pasado por la que pasamos, ¿no? Porque yo ya decía, ya valió porque los Santos estaban aplastando Atlanta y acá nos estaban dando una rastradota. Pero San Francisco tiene que unir, unirse y... y, y, y Jugar los cuatro cuartos, los cuatro cuartos tienen que jugarlos a la misma intensidad que jugaron la segunda mitad de este encuentro. Porque lo de San Francisco ha sido una, una, un, una mitad y la otra mitad han jugado así. Claro, oscuros en general en la temporada de los 49. Y llegó la hora de este ya. Era de eliminación prácticamente directa. El que viene sí ya. El que pierde se va y lo sabemos. En postemporada ya, el que pierde se va. San Francisco ya no se puede dar estos lujos Que se dio contra los Rams O los que nos dimos contra Titanes O los que nos dimos contra los empacadores Y este tipo de cosas ¿no? Pero bueno, hablemos rápido del cocheo Shanahan hace algo que no había Podido hacer muy bien toda la temporada Que fue ajustar Ajustó en la segunda mitad Las segundas mitades a Shanahan le cuesta mucho ajustar y entendió de qué se trataba el juego, entendió por dónde tenía que atacar a los Rams, que no traían un muy buen perímetro y por ahí los atacó. Abrió el campo y empezó a poder correr el balón. Shanahan lo hace bien y Shanahan no se equivoca en momentos importantes, en tomas de decisiones importantes, esta vez el que se equivoca es Sean McVay. Miren, antes de acabar la primera mitad tenía tercera y uno, Si corría, básicamente iba a lograr el primero y diez. Y a lo mejor ya se acababa el medio tiempo y se iban a ir arriba 17 a 0. Quiere lanzar el balón, viene la captura, le regresan el balón a San Francisco, con 50 y tantos segundos, la ofensiva es capaz de sacar tres Recibimos, anotamos. Perfecto, ya había partido, estábamos a 7. Ese fue el primer error de Sean McVeigh y el segundo fue cuando tenían tercera y 7, ¿no? Eh, para acabar el juego, ¿no? el tiempo reglamentario y en lugar de lanzar nos estaban quemando por aire y en lugar de lanzar afortunadamente se le ocurre correr para bajarle un poco más al reloj y hacer que nos comiéramos los tres tiempos fuera porque McVeigh sabía o apostaba completamente a que no iba a poder la ofensiva de San Francisco mover el balón 89 yardas en un minuto y treinta y tantos y lo logró San Francisco y ahí se le vino la noche a los Rams. Y ya no pudieron. Y el tiempo extra también. Una ofensiva magistral de los Niners. Afortunadamente recibimos. Magistral. Hubiera estado bien chido terminarla en 7. Pero se saca el gol de campo. Y yo creo que McVeigh ya le estaba apostando. O estaba tratando de hacerle creer a San Francisco. Que le iba a apostar al, al, al, al empate. ¿no? Y de repente quiere madrugar con un pase. Que miren sí bien la intercepción de Henry Thomas, Bien porque. Por fin veo a un esquinero. Que voltea a ver el maldito balón. Lo voltea a ver, no lo pierde y se lo lleva. Pero es un pase que se le queda corto a Matthew Stafford, ¿no? Para todos los que decían que Matthew Stafford, que, que por qué no llegó a San Francisco, ahí está. Se le queda corto el pase porque Beckham sí ya le llevaba, si no una yarda, media yarda a Ambry Thomas, que sabíamos que se podía equivocar. Lo deja atrasado Ambry Thomas. Afortunadamente nunca pierde de vista el balón y se lleva la intercepción y se acabó el partido, ¿no? Pero Sean McVay se equivocó. Y me dio mucho gusto porque a mí se me hizo un exceso eso de que iba y festejaba hasta dentro del campo, en la anotación, con sus jugadores. Yo no sé, según las reglas de la, de la NFL, si eso no se podría calificar como taunting, ¿no? Por ahí también los árbitros se mancharon en algunas, ¿no? Este, <coughs> ese golpe que le dan en la cabeza a, a Garópolo en la intercepción. Pues no es que por eso le hubieran interceptado, fue un mal pase, pero sí era castigo y no lo marcaron. De ambos lados. Eh, en general los, el arbitraje yo lo he visto mal toda la temporada. Como ya van varias temporadas. Y vamos a ver de a cómo nos va en esta, en esta postemporada. no Porque he de decirles que si le tienen miedo a Brady. Hace muchos años. Los vaqueros eran los consentidos de la NFL. Y también a ah, cómo les ayudaban. Entonces esperemos que no vaya a haber mano negra. Eh, contra los vaqueros de Dallas. Pero bueno. Eh, no dejar de mencionar a Demeco Ryans. Que miren. Qué trabajazo ha hecho con una defensiva que ha estado parchada casi toda la temporada. Con un montón de bajas, con esquinas que no funcionan. Y aún así nos tienen en el top 4, top 5 de la NFL. Y da un juegazo contra los Rams. Bien por los 49. Estamos en postemporada, señores. Un juego más y un juego a la vez. Un juego a la vez. Y el que sigue es el más importante y se tiene que ganar. Y el que seguirá será el más importante y lo que pase. Vamos contra los vaqueros señores, vamos con todo eh, Nos vemos el miércoles en Twitch, en Twitch vamos a platicar eh, Más de todo esto, vamos a seguir expresando todo lo que sentimos todo lo que, todo lo que vivimos, cómo lo vivimos, lo que pensamos A toda la banda Twitchera ahí que ya, ya los ubico a muchos A a Charlie, a Gatfani, a Alex Cap, a, a todos los que andan ahí en la banda Twitchera ya los empiezo a ubicar este, y los que se vayan uniendo, pues empezamos a hacer ahí un grupo más como de amigos carnales. Entonces, jalense a Twitch, está bien chido. El jueves, canal 49, repito, no se lo pierdan, se va a poner de lujo. No, la neta es que va a estar bien chido. Eh, edición Playoffs, obviamente vamos a hablar de muchas cosas que nos están interesando. este Y pues bueno, ya para qué les adelanto, si no aquí me acabo el tiempo. Eh, y ya saben que el, el, el viernes Voy a hacer el sorteo, el viernes no se pierdan el sorteo De Canal 49 Para rifar estos bonitos cuadros El vasito Y, y, este, y pues bueno, por ahí sigo esperando unas tazas ¿no? Ya no voy a decir quién Por ahí sigo esperando unas tazas que nomás no me llegan Y ya le llegó su gorrito al buen eh, Eduardeando, carnal Qué chido que te llegó y qué chido poderle seguir dando eh, Este tipo de regalos Y premios a toda la, la banda Niner A... Ah, el botoncito de unirse, carnales, no se les olvide. Ahí está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Puedan util utilizar los stickers, los emoticonos. Este, y puedan participar en, en, este, en este tipo de regalos eh, de, de los Niners. Y, y pues muchas cosillas más que hay por ahí. ¿no? Y que se van a venir más, señores. Entonces, gracias por seguir apoyando al canal. A este canal dedicado única y exclusivamente al mejor equipo de la NFL. Los San Francisco 49ers. Y, este, y pues bueno, señores, ya. Nada más que agregar. Nos vemos el miércoles en Twitch, el jueves en Canal 49, el sábado la simulación, el viernes el sorteo y el domingo apoyar a los Niners con todo el corazón, como lo hicimos este domingo, señores. Vámonos a, a disfrutar la semana con una sonrisota en la cara. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, síganse cuidando mucho, señores. Tenemos que llegar todos a ver a los 49 contra los vaqueros. Cuiden a sus familias, cuídense todos. Este, les mando un gran abrazo. Mucha buena vibra, señores. Estamos en Playoffs y ya lo saben, ¡Go Niners!